Hola, hola, con nosotros aquí somar comentando Un a la taberna y hoy Volvemos a nuestra aventura en Marte En Surviving Mars Recordamos que ya tenemos aquí establecida Nuestra, bueno, primera Colonia, el primer domus y estamos eh, ya metiendo eh, los primeros Colonos y demás haciéndonos funcionar Y de momento Necesitamos estabilizar la colonia, vale Tenemos pendiente aquí, si recordáis del capítulo anterior Un... Un cohete que viene cargado con, con material Y lo vamos a traer, bueno Para ver si podemos ponernos a funcionar Y ya tener eh, suficiencia O sea, ser capaces de por ejemplo Venir aquí y meter los los minerales, eh, etcétera También trataremos de cargar en el capítulo de hoy Este cohete de aquí Trataremos de cargarlo y llevarnos para allá Eh... Literalmente desmantelar todo esto Y este cohete ubicarlo en alguna otra zona Que no sea viable Bueno aquí es que tenemos agua y ya está Pero por ejemplo acercarnos a lo mejor A este depósito de, de material, a este de concreto O a lo mejor incluso hacer una avanzadilla e irnos, no sé a alguna otra zona del mapa donde tengamos por ejemplo Esta que tenemos metales extraños, etcétera Así que nada, vamos a ello Vamos a darle calor Vale, perfecto, ya estamos funcionando A ver que la pregunta va a ser, ¿qué necesitamos? Porque para los minerales... Uh... A lo mejor meter aquí... Vale, para los niños. Por el hecho de comenzar a, a tener niños, no me parece una idea para nada locada, ¿eh? Oye, aquí, vale, aquí es... Es buen sitio. Ok, vamos a ubicarlo ahí. Y si podemos empezar a tener el, los primeros niños en Marte sería maravilloso. ¿Producimos? No sé si producimos. Hombre, en un principio sí. Ok, vale, ya lo tenemos aquí. Perfecto. Ahora vamos a coger, vamos a coger uno de los drones que lo tenemos parado... Y vamos a hacer que venga aquí, que nos traiga fuel y que nos lo descargue aquí. En un principio, si llega aquí, debería repartirlo. Uy, el export lo tenemos aquí. uy ¿Y quién hay aquí en este otro lado? ah Aquí tenemos un comandante, el segundo. Vale. Vamos a asignarnos... todo. Bueno, vamos a dejar uno pequeñito aquí que sea el que se encargue de, de ir y venir con la con, bueno el que se encargue de cargar el cohete con la, con la gasolina y ya con eso yo creo que nos podemos dar bastante por satisfechos vamos a decir que no recarguen vale exacto que no nos carguen el de este con gasolina y ya está. Con eso yo creo que más que suficiente tenemos. Vale, ya tenemos la guardería. Bueno, y de momento no hay niños. Eso, a lo mejor lo primero que necesitáramos sería un, un hospital. Y eso sería importante sacarlo. A ver, el explorer este... Podríamos ir a buscar... A ver si tenemos... Material por aquí Mira, aquí tenemos material Ok, vamos a traernos lo que sea Y lo vamos a depositar aquí en la zona de dentro Que aquí como ya tenemos el RC Commander Pues mejor que menos Vale, tenemos dos colonos que se nos van Vale, si sí, es que hasta que no tengamos niños No vamos a poder hacer mucho Uh, nos va a faltar Tenemos muchísimo consumo de energía Vale, vamos a ponernos a construir Para que funcione A toda leche la granja esta De energía Vale, vamos a construir aquí Que como ya tenemos partes de Aquí, vale, eso es, eso es Hay que ir apurando espacio Si no, vamos a tener bastantes problemas de electricidad Vale, ahí está bien Todo eso va a estar construido, perfecto El explorer, ¿por qué está parado? A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos en el mapa algo? No. No, no, no, no, no. Vale. Pues nada, si no tenemos nada, poco vamos a poder hacer con eso. Vale, no tenemos ningún extractor aquí de metales. Esto es lo que queríamos. Ah, uh. Vale, pues vamos a necesitar otro Doom. Vale, yo creo que... que... Este... Estamos... O sea, para... Más que dispuestos. Vale, si sí, esto saca metales... Esto, al fin y al cabo, con esto necesitaremos tirar de ingeniería de cara a poder empezar a producir. Vale, pues vamos a, vamos a echarle un par. Vamos a meter aquí otro dom. Vale, así, eso es Que no estemos muy lejos tampoco Porque tenemos que venir hasta aquí y conectarlo con agua ¿eh? Eso, eso va a ser algo a tener en cuenta El commander entiendo que sí que llega Vale, vamos a acercarnos un poquito Vale, ya que estamos ahí Vamos ya a empezar a construir A llevarlo todo, lo cableamos Por aquí somos capaces de pasarlo Perfecto a ver. Uy. Ah, vale, sí, sí, sí que hemos tirado el cable. Digo, no hemos llevado ahora. Vale, vamos a hacer primero que lo construyan y ya luego observamos a ver qué podemos traer. Esto, claro, no ha traído drones y ni siquiera tiene drones asociados. Vale, vamos a quedarnos con unos cuantos. Vosotros... Bueno, que acaben de construirlo, vamos a asignaros ahí y ya está. Uh. ¿Qué ocurre? Tenemos mucha carga de drones. What? Vale, bueno, la energía ya parece que va más o menos bien Creo que nos va a hacer falta eh, Más depósitos de... Bueno, depósitos Entendedme Depósitos como esto produ Productores de oxígenos Aquí no me va a caber Esto va a ser un problema Vale, aquí estamos bien Y aquí en la parte de aquí detrás No y es que todo esto sería recomendable quitárnoslo de encima Bueno, ¿es posible? No sé si va a ser posible A ver si nos quitamos O sea, que los desechos de piedra que los puedan mover Ah, vale, ya van Los propios drones hacen la, la movilización No, me parece mal Vale, de momento eso lo vamos a completar ya y... vale, ok, estamos moviendo todo aquí para construirlo, perfecto. Vale, hemos desbloqueado una nueva tecnología. Uy, ¿esto qué es? Que podamos cargar más, no, eso no se da cuenta. Esto es súper interesante. Mm, mm, mm. Es que este tipo de. Hay algunas de las mejoras de estas que son muy interesantes porque nos permiten sacar muchísimo más eh, energía. O. Uf, es que es complicado. Tenemos. ¿Hay mejores de estas? No. Vale, es que estas las tendremos que ir descubriendo con el tiempo. Vale Vale, vamos a meter esta Porque al fin y al cabo es una inversión a largo plazo Creo que vamos a quitar esta de la cola Vale, y esta se ha quedado al 2% explorada Vale, vamos a meter esta Que al fin y al cabo, con esto Sacamos, vamos a sacar 100 más Por sol, con lo que avanzaremos mucho más rápido Y vamos a poner, por ejemplo Estas De... esta Por el hecho de Sacar más más fácilmente, eh, tanto de científicos como de botánicos, es que hacen ahora mismo un trabajo maravilloso. Vale, venga, un poquito de calor. Uy, no tenemos más. Venga esa gasolina. Bueno, todo no, todo no, todo no. Gasolina y me lo traes para acá. Venga, eso es jefe. Tenemos, lo estamos cargando, 16 Es que yo, para mí que hacen solo o, o solamente hacen un par de viajes y ya está, ¿eh? Vale, descárgamelo aquí, eso es Venga, a trabajar Claro, y explore el pobrecillo, como tampoco sale nada Venga, vamos a darle un poquito de calor Necesitamos el próximo cohete, lo enviaremos de gente ya y ese nos lo traeremos aquí y para adelante. Miner minerales tengo bastantes, pero bueno, nunca está de más. ¡Oh! Producimos dos polímeros. Ah, claro, es que esto también hay que alimentarlo de gasolina, tú. ¡Uf! Ah, vale, no hemos conectado esto, no hemos conectado esto, ya decía yo, digo, algo se nos está pasando y no recuerdo qué oh, oh, opa. vale ah, ah, ah. ¿Dónde lo tenemos? Aquí Vale, perfecto Ahora con que vengan los drones aquí, suficiente ¿El RC puede hacer algo? No Es que hasta que no tengamos Ah, uf. Es que Vale, o sea, simplemente tener el RC nos aumenta La cantidad de De trabajo Este no sé por qué Ah, que tienen mucha carga de trabajo Los drones Aguarda. Voy a cogerme un dron. Y lo voy a pasar aquí. Vale. Vale, vale, vale. Uy, Ah, vale. Los, los que no están... Y ya estamos sacando comida. Sí, y además, bien, ¿eh? Bueno, poco a poco vamos mejorando, vamos mejorando. ¡Uh! Vale, ya podemos hacer que marche este. Eh... Oh, esto es perfecto. Lo levantamos de aquí. Sí. Podemos hacer que se marche. Sí. Lo mandamos para la tierra. Eso es. Buen viaje. Vale. Pues nada, estos dos, tengo que hacerle, sí, es que tengo que hacerlo individualmente, tráemelo todo aquí, vale, y tú también, tráemelo todo, lo que sea, lo desmantelas, sí, eso es, y me lo traes para acá, y ya allí lo gestionaremos, ok, con este, con este, vale, sí, este está parado, tiene sentido, y están todos trabajando, moviéndolo todo Estamos reparando Esto es interesante Pero como no tenemos Aquí No quería plantar la otra porque aquí no hay agua Vale, nada Vamos a destruir todo esto a lo mejor en un futuro nos sirve, pero yo pienso que vamos a estar bastante bien eh, Integrados en aquella zona. Uh. Vale, nada. Ahora cuando llegue su momento. Vale, todo esto es interesante. Al fin y al cabo. ¡Oh! Ah, vale, vale, vale, vale, vale. Llévame. Vale, hay que construir Vale, las tuberías Dios ¿Por aquí la puedo pasar? Ah, sí, vale, perfecto, hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Ha quedado un poco feo, pero bueno Vale, maravilloso Vamos a poner ahora Porque que yo sepa ¿Dónde está? Para poder conectar los Dooms hay una tubería Esto es, el pasaje ¿Uy? Objetos bloqueantes, ¿por qué? Ah, vale, que es desde dentro, literalmente Vale, vamos a ponerlo aquí Y vamos a ponerlo aquí Oh, espérate Podemos pasarlo Buah, es que se queda súper mal Vale, bueno, vamos a hacerlo así Y ya está, lo que surja surgió Así está bien, creo que nos va a hacer falta Sí, vamos a poner más depósitos Depósitos universales Eso es, que al fin y al cabo Nos sobra Eso es Por almacenaje no será Vale, creo que aquí voy a meter otro Vale, eso es Uy, ¿quién tiene problema de drones? Mucho movimiento, ¿no? Ah, no, no, vale Vale, sí, es que si sí, tenemos gente sin trabajar Oh, vale, eh, ya has llegado a la tierra Vale, pues vamos a pedir ese otro passenger rocket ¿Qué nos vamos a traer? A ver, eso es importante De momento, ingenieros, geólogos Vale, no, no, vamos a cambiar el filtro de lo que sea todo está ok médicos vale no queremos turistas por ahora eso está claro vale aplicamos este filtro vale así está bien si es botánico sin sin geólogo científico hombre nos interesa algún que otro geólogo eh Científico, Vamos a quitar de no especializaciones y vamos, a traer, y vamos a traer... Uy Ah, vale, ahora, listo Vale Vamos a traernos geólogos Porque como queremos activar ¿Cuántos geólogos tenemos? Ya traemos dos Vamos a traer un tercer geólogo Vale Y nos podemos quitar a alguien que sí que venga ya Vale, uno no especializado. Un oficial, estaría interesante. Vale. No he mirado mucho los perks tampoco, en plan, las que tienen... Buah, es que en verdad deberíamos mirarlo. Es que esto es súper específico, ¿eh? Son un montón de características que hay que... Uf. Es eso. El vegano, no te preocupes, te lo dirán. <risa> ¡Ostras! O sea, pues... <risa> ok. Ok. Ves, por ejemplo? Este geólogo nos viene fatal. Vale, vamos a buscar a otro geólogo. ¿Dónde está? Botánico, científico, científico... Dios... Oiga, los geólogos. ¿Ese... Oh, LOL. ¿Dónde está? Este... Sexy. Aumenta la, la. La cantidad de los nacimientos. Ok. O bueno, la fertilidad. O oh, llámalo vale, X. Madre mía. Oh, claro. Tenemos solo tres residencias. Vale, la vamos a lanzar. Launch anyway. Porque aquí vamos a ponernos a construir el living complex exact Vale, y lo quiero ya. Esto vamos a darle a esto High Priority. Y que, bueno, al fin y al cabo solo tiene que traer concreto. Problemas no deberían tener. Entonces, entre que llegan y que no llegan, vamos mientras construyendo. Vale, ¿qué más vamos a tener? Una escuela. Gimnasio, lol ¿Comedor tenemos? No Vale, espérate Aquí nos cabe perfectamente Vale, vamos a meter ahí el comedor Vamos a poner allí Crímenes Bueno, sí, aquí al fin y al cabo Eh, otro Spacebar, no sé si nos hace falta en verdad. Es que a lo mejor no nos será necesario el... Bueno, fue una lástima. No nos será necesario meter el, el siguiente Doom. Simplemente contraernos el otro cohete nos bastaba. Pero bueno, la ambición nos ha podido un poquito. Eh, vale, ¿dónde está? El extractor de metales... Vale, aquí estamos bien, ¿no? Sí, yo, y llegamos, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues en, nada, en... ¡Uy! No tenemos ya sectores que explorar. Vale, vamos a tirar por esta zona aquí abajo. Bueno, vamos a tirar... A ver... Aquí... ¡Oh, perfecto! ¡Dios! ¡Cuánta agua! Vale, me gusta Vamos a encolar hasta que se pueda Vale, ya tenemos el máximo, pues listo Uy Siempre pasa igual tú Vale, escaneame esto, perfecto En camino 50.000 de agua ¿Aquí cómo tenemos los depósitos de agua ya? Agua qué va, nos queda una barbaridad de agua Vale, vale, esto está perfecto Dios, cómo van los drones Vale Oh, espérate Podríamos hacer una jugada maestra ¿eh? Vamos a lanzar este a la tierra Sí Oh ¿No todos los De estos se han descargado? What Vale, vamos a abortar No pasa nada Vamos a ubicar el nuevo cohete aquí. ¿Aquí o tirando más hacia el sur? Es que esto está funcionando perfectamente, ¿eh? A lo mejor este cohete debería... Ah, no, no, no, no, porque este va... No, no, no, no, este va con pasajeros. Vale, vamos a ubicar este cohete aquí. Más o menos separado de todo. ¿Y por qué? ¿Por qué, ¿Por qué necesita descargarse este cohete aún? Vale, perfecto, ahora pues vayan a su, a su dom y, y ya vemos Ok, esto se puede levantar entonces Oh, si nos ha jodido un transporte Vale, vamos a ubicarlo un poquito Aquí, vamos a, a coger Vale, estos dos drones están aquí Vale, vale, vale. Así está bien. Vale. Uh, hemos detectado una nueva anomalía. Y tenemos nuevas... ¿Cuáles? Ah, ¿esta puede ser? Uh, la Universidad de Marte. Es que primero tendríamos que conseguir vida. Literalmente, generar vida. O sea, que los... Que, que hubiera algún nacimiento. Bueno, veremos cómo lo gestionamos. Vale, esto está bien. Buah, esto se nos ha quedado aquí. Vale, ¿dónde estás tú? Vale, vale, vale, vamos a acercarnos. Y ahí descargas a los chicos, a los drones. Ah, oh, vale. Hidrogorosopic, Vaporators oh, Y Martial Education Ah, existe uh, Vale, esto está genial Para sacar agua literalmente del aire Que esto es lo primero que vimos en su momento Cuando tuvimos la primera expedición Y no pudimos empezar a sacar agua Vale, y el otro es este Es de la Universidad de Marte Pues veremos cuál exploramos Primero tenemos este, que esto va a ser importante Para empezar a sacar más más recursos por sol. Eh, vale, no tenemos ninguna otra anomalía. No, pues vale, vamos a llevarlo a un lugar seguro y ya está. Porque para tenerlo por aquí pululando o perdido, me lo llevo a casa y listo. A ver. Eh, Los drones pueden repararlo. Ay, vale, perfecto, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Eh, ¿Por qué no viene la gente aquí a trabajar? Geólogos, podemos asignar... Oh, bien, vale Un oficial ¿Quién vive aquí? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están mis señores geólogos? Uepa, vale ¿Estás trabajando en algún sitio? Workplace, space bar Qué lástima otro geólogo. Polymer Factory. Vale, vamos a... Tú vente a trabajar aquí. Polymer Factory. Mucha gente trabajando. Hola, claro, es que nos falta... Ay, digo, nos faltan de estos y no nos faltan trabajadores. Lo que nos falta es electricidad, gente. Vale, vamos a traer la pegadita por aquí. al Al doom. Venga mm, mm, mm, mm. Vale, vale, vente aquí Vale, ok, tráeme un poquito de metal Y déjamelo aquí en medio Porque si no me equivoco es lo que precisamente nos va a hacer falta, ¿no? Metal, vale, sí Y con esto ya lo tendremos conectado y ya con eso empezaremos a sacar ahí material a piñón vale vamos a poner aquí está bien puesto sí yo diría que sí vale vamos a poner otro vale maravilloso vale con esto ya estamos trabajando es que bajan a la mina tú literal Vale, ok, ok, ok, pues nada, estamos perfectos O sea, ya va esto, viento en popa es poco Bueno, viento en popa, yo qué pues, sé eh. Al infinito y más allá estamos vale oh, oh, oh, oh. Vale, vamos a traernos otro carguero Ah, no, no, carguero no, carguero no, carguero no Otro de pasajeros Sin especialización, geólogos, ingenieros, médicos Vamos a traernos médicos, creo yo a ver, vamos a quitarnos algunos de sin especialización Vale Otro botánico Oficial, científico No está mal Médicos, médicos, ¿dónde están los médicos? Botánico, ingeniero Uy Bueno, vamos a aplicar el filtro y ya está Especialización Sí Vale, sin... Y los médicos... Vale. Aplicar. Estoy confuso. Ah, vale. Estos son los que nos hemos traído. Los médicos ya los tenemos. Y va lleno. Vale. Haría falta otro... Vale, perfecto. Launch away. Vale. Y teniendo en cuenta eso... Vamos a construir... Dentro de este Doom... Aquí otro complejo de residencia, eso es. Y vamos a hacer que la gente se ponga a trabajar. Ostras, la fábrica de polímeros, sí tiene gente ahí, tú. El bar está lleno. Servicios médicos. Dios, como no hay científicos aquí... ¿Cómo no hay científicos aquí? Vamos a ver, control de población, científico, ¿usted dónde está? En la fábrica de polímeros, usted aquí, bueno un poquito de, de iniciativa, ¿no? Científico, ¿usted dónde está? En la fábrica de polímeros, ¿por qué todo el mundo está en la fábrica de polímeros? No entiendo nada. No podemos... Es que no entiendo por qué no es posible abrir una nueva... Vamos a meterla. Por, porque el consumo de comida, ¿cómo lo tenemos? Va en positivo. Producción de comida, cero. Miedo me da eso. Miedo me da eso. Ay ay ay, ay, ay, ay, se nos fue Vale A ver, ¿dónde está? En serio, no encuentro Hasta aquí en Live Support tú? <risa> ok Vale, vamos a pegar la vuelta, perfecto. Lo vamos a poner aquí y vamos a hacer que trabajen más con los Perfecto, ya tenemos una nueva tecnología. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. Tal y como estamos, con nuestra media horita, Creo que ha sido un capítulo, la verdad, bastante productivo. Y estamos avanzando muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Dónde están las Mindstones? ¿Aquí? No, no recuerdo dónde están. Eh. No... Milestones, aquí son. Buah, pues tenemos que. Mil colonos, eh. Mil colonos. O sea, es mucha gente la que tiene que venir aquí. Y esto, esto va a ser un hito brutal. Pero brutal. Bueno, veremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal avanza la serie? Pero bueno. Va bien. De momento ya lo tenemos todo ahí bastante encarado. Así que nada.